Estamos empezando... ¡Ey! Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos. Estamos al día 25, viernes 25 de septiembre, y del 2020, el año fantástico. Y vamos a seguir con la lectura del libro Diseñando el futuro. Tenemos... A, somos seis hoy. Tenemos overbooking casi. <ríe> Tenemos una amiga nueva, Carmen. Hi. Tenemos a Víctor, Jay, Germán, David y servidora Sue. Y vamos a empezar con el capítulo 10, un capítulo nuevo que empezamos hoy. Y Pinto Pinto Gogorito, Jay, por haber estado ausente, te toca a ti leer primero hoy. <risas> Estoy bien, ok. Comienzo el okay. Venga. Capítulo 2. La toma de decisiones y las leyes. La toma de decisiones. ¿Cómo se tomarían las decisiones en una sociedad cibernética basada en recursos? Para responder esta pregunta usamos el método científico y las computadoras que obtienen retroalimentación directa del entorno. Las computadoras tendrán sensores eléctricos extendidos por todas las áreas del complejo social alrededor de todo el globo. Por ejemplo, sensores eléctricos se extenderán en las regiones agrícolas donde sistemas computarizados manejarían y controlarían los requerimientos agrícolas monitoreando el nivel freático, las plagas de insectos, las enfermedades de las plantas, el nivel de los nutrientes del suelo, entre otros factores. Entonces, las decisiones se tomarían utilizando la retroalimentación directa del entorno. El resultado sería una civilización más humanitaria y significativa, que no estaría basada en las opiniones caprichosas o los deseos de un solo individuo o sector. Se puede pensar en esto como un gran sistema nervioso, autónomo y global, un cuerpo humano reacciona automáticamente a una infección. Si uno tiene una infección en un dedo, no hay una reunión de comité de células para informar al cerebro de tal infección. El sistema nervioso dirige anticuerpos automáticamente al área infectada. Esta respuesta automática del sistema nervioso es un fiel reflejo de cómo operaría una economía basada en recursos. Gracias. ¿Sí? No, hasta ahí creo que tenemos chicha para hablar. Um, esto para mucha gente es muy difícil um, asimilar que los, eh, los ordenadores, los computadores pueden controlar o eh, monitorear o manipular o etcétera, etcétera, el entorno. Pero realmente ya tenemos muchas cosas que están eh, en este plan ¿no? y no hablo solo de los celulares. Pero la, las computadoras están... Mira, los semáforos están organizados por um, los computadores y no nos preocupamos por ello. Eh, cosas en los hospitales, ya lo hemos hablado en otras semanas, ¿no? Máquinas que te controlen el oxígeno, el nivel de medicación y todo esto. Y esto es más grande, es más amplio, muchísimo más. Por cierto, un aviso antes de que seguimos. He estado leyendo la, el capítulo y he visto varios errores de traducción. Entonces... Si hay algo que no tiene sentido, avisa y buscaré en el inglés para, para rectificarlo. Venga, a ver. Um... Vamos a ver. está a decir? tomando la palabra. ¿Perdona? David está tomando la palabra. Ah, venga David. ¿Qué has visto? Hola. Bueno, ok. Eh, sí, sobre los dos párrafos que le que acaba de leer Jay. Muy interesante, de verdad, que... Yo digo que es algo que, digamos, parte de, la próximo, de los próximos pasos como sociedad humana, deberíamos evolucionar hacia el la cyber cibernation, ciberni, bueno, <risa> en especial, eh, muy importante lo de la toma de decisiones, porque, eh, o cómo llegar a las decisiones, en este caso, con previamente la famosa retroalimentación, ¿verdad?, donde se tiene información de todo tipo, específicamente con respecto a la parte de las plantas, o en este caso, eh, recursos, eh, comida, energía, agua, aire, ¿verdad? Esto es muy importante porque eh, son cosas que de alguna u otra manera a los humanos, una vez que eso esté debidamente automatizado y programado, nos liberarían de esas responsabilidades, ¿ok? Porque el error humano existe, porque también somos, eh, el humano es influido, vamos a ponerlo así, o de, eh, está expuesto a las emociones, ¿ok? En cambio una máquina no. Una máquina, una vez que esté debidamente programada, ella simplemente hace su labor, si es de contar, si es de medir temperatura, si es cambios de presión, toda esta cantidad de cuestiones técnicas, y en función a esa información, se toman otras decisiones. Entonces, creo que eso es muy importante que, digamos, en la sociedad actual, a pesar de que hay mucha tecnología, pero seguimos dejándonos llevar por decisiones políticas. ¿Okay? Entonces, es ahí donde caemos en un hueco bien, bien profundo y no terminamos salir de allí como sociedad, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado del Proyecto Venus, cuando lo entendí, fue esa parte técnica, ¿no? Donde utilizar la tecnología como debe ser para la toma de decisiones. Una cosa también quería decir, yo ah, me gusta la manera en que comenzó este capítulo, porque menciona, creo que la palabra... La palabra clave es sistema. Y creo que deberíamos todos entender que, que la naturaleza del universo está lleno de sistemas. El sistema solar, en su cuerpo están los sistemas digestivos, nerviosos, etc. La sociedad en sí es un sistema, todo, creo que todo es un sistema, ¿verdad? El universo en sí es un gran sistema de engranajes que, que bueno, la ciencia nos ayuda un poco a entender. Entonces, lo, lo que yo me llevo de estos dos párrafos es que la gente debería entender que los sistemas... Uh, al menos los humanos tienden a, a fallar, si es que un, un elemento falla, todo el sistema falla, y es lo que está pasando con nuestra sociedad. Está fallando, entonces, el Venus Project lo que, lo que propone es un sistema que, no digo, no, eh, Jack Fresco no decía que no iba a tener fallas, pero sí era un buen comienzo para crear un sistema uh, nuevo y que, ojalá, en el futuro pueda ser infalible a uh, catástrofes naturales, problemas económicos, eh, la nación de la política, y, todo lo, lo que ya sabemos. Eh, eso, eso nada más me gusta. Me, quería decir eso de, del sistema. Sí, el sistema, el enfoque sistémico es muy importante. Y lo de ser perfecto, no, ya lo decía, habrá problemas, pero es mucho mejor de lo que tenemos ahora mismo. Y el enfoque sistémico es un tema que a mí me costó un poquito entenderlo y todavía estoy aprendiendo sobre ello. Pero me resulta tan lógica. Cuando empiezas a interesarte por la ciencia y entender un poco, bueno, saber los pasos del método científico y tal, empieza a ser tan claro de que lo que estamos haciendo es una porquería de organización, es un, es un insulto a la humanidad y que necesitamos tener sistemas y, y, y usamos sistemas en nuestras vidas. ¿no? El cocinar es un sistema. El, el cómo te preparas... La, los productos, si tienes que lavar las verduras, si tienes que cortar la carne, lo que sea. Es todo un método que tenemos para cocinar. Entonces, el tener miedo a la palabra sistema es necesaria. Y otra cosa que yo también empecé a darme cuenta, aunque mucha gente se puede reír, cuando primero aprendí del The Venus Project, es que la sociedad es un sistema. Realmente me, empecé a entender que la sociedad es un sistema. Y porque había escuchado antisistema tantas veces, ¿no? Antisistema, entonces como era una palabra mala. Y somos, yo creo que nosotros somos pro un sistema mejor, ¿no? Somos pro sistema, pero pro sistema mejor de lo que tenemos. Bueno. Otro sistema? Exacto, esto no, no tiene nada que ver con las leyes y Sí. Yo únicamente hacer un hincapié en que, eh, que lo que ha dicho David también, que se llegan a las decisiones utilizando el método científico. Ahora, el método científico, eh, cuanta más información tengas, eh, puedes, eh, eh, puedes tener unos datos mejor formados para llegar a, a las decisiones eh, más certeras. Eh, esperemos que en una escala móvil de, de mejoramiento, según se van afinando... Con los conocimientos y las técnicas. Y a través de las tecnologías que tenemos hoy actualmente, como los, como pueden ser los satélites, como pueden ser los sensores ambientales, etc., llegamos a mucha más información que la que tenemos con las limitaciones sensoriales humanas. Entonces, debemos ver a las máquinas como una extensión de esos, de esos, de esos sentidos y verlas como, como, como. O la Tierra en sí mismo o el complejo cibernético eh, pues ser como una extensión de nuestro cerebro por decirlo de alguna forma en sí mismo una, retro, un, una, una información que nos da el estado de salud del planeta eh, con las condiciones climáticas con los recursos disponibles cómo se están utilizando etcétera a tiempo real y como hoy en día eh, bajo el sistema monetario hay espionaje industrial, hay competencia, etcétera, no se puede compartir la información porque, eh, en parte de ello, sacan el beneficio las empresas de, de la forma en la que utilizan los los productos y las innovaciones. Y para que no se vaya a basar en recursos, toda la información estaría disponible para todo el mundo, porque no habría nada que esconder, ya que no hay dinero, no hay nada que vender, Entonces, entonces, la información la tenemos ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué decisión vamos a tomar? Bueno, pues la que mejor se ajuste a, a las necesidades de, la, de, lo, de las personas sin quebrantar el equilibrio ecológico. Sería sería la forma de llegar a las decisiones. Y, ten, y teniendo en cuenta también los patrones de cultura en evolución, es decir, eh, sabiendo que introducir una nueva tecnología puede introducir nuevas pautas de cultura. Eh, que puede transformar de alguna manera la sociedad. Por ejemplo, eh, no creo que Mark Zuckerberg, al desarrollar eh, Facebook, pensase en, en la repercusión que iba a tener y cómo iba a cambiar la vida de la gente. ¿no? Yo creo que la, se tendrían en cuenta tanto la, los patrones culturales en evolución que tendría cada avance y, y también los impactos medioambientales a la larga. Y siempre pensando muy, muy a la larga. ¿No? Eh, como dice un ejemplo creo que era, creo que este ejemplo es de Fuller o no sé si es de Buckminster Fuller o de Neil de Tyson que dice que tenemos que pensar a la larga no en qué, qué, van a, qué va a ser de las siguientes 10 generaciones sino de las siguientes 1000 generaciones ¿no? Sí. los políticos solo piensan en los 4 o 8 años que van a estar en poder, no, no, claro. no piensan en proyectos a largo plazo Además, Yo tengo dos, es que... dos cosas, perdona, además. Ah, bueno, sí, es que además eh, eh, los políticos principalmente están, están eh, focalizados en leyes, casi todos han estudiado derecho y las ciencias y las ciencias políticas mete un poco de ciencias sociales, etcétera, pero es fundamentalmente eh, eh, legislatura o, ah. o propiedad y cosas de estas. Hay algunos científicos que, son, que sí que tienen eh, grados en, en, en ciencias y demás, en carreras en ciencias, perdón, pero aún así eh, pueden ser un, puede ser un físico genial, pero estar creando armas de destrucción masiva si no tiene un punto de vista antropológico. Lo que se necesita es gente multidisciplinar. Eh, como hoy en día tenemos el sistema de trabajo, el consumo cíclico, y tenemos que ajustarnos a, a tener que trabajar para que todo está eh, con una etiqueta de precio, entonces eh, nos especializamos. Pero en un mundo en el que el, el trabajo se, eh, se supera, el trabajo asalariado, eh, entonces la gente puede seguir formándose durante toda la vida, como si fuese como si, fuese, como si viese una continua universidad y sin ninguna obligación. Entonces, giraría más a, hacia lo, la, que la gente sea multidisciplinar. Sí. Por lo tanto, pues una, un, un puntos de vista mucho más, más diversos y unos enfoques pues pues más, más innovadores. Sí, señor. Yo tenía un par de cosas que quería comentar sobre lo que dijiste al principio. Que eh, los sensores artificiales son mejores que los sensores humanos y un ejemplo sería que Jack habla de, de sensores en, el, en la tierra para monitorear el agua, eh, los nutrientes, etcétera, etcétera. Y nosotros, con el dedo, lo metemos en el, la tierra pero, y podemos decir, bueno, está seco o está mojado, pero no sabemos si tiene el nivel de agua suficiente, correcta, no sabemos si tiene nutrientes o no la tierra. Entonces, eh, son ejemplos así que son muy fáciles de entender y, y no, no tienen por qué dar miedo. Y luego el otro eh, era sobre el tema de la tecnología en diferentes países. Se introducirá a medida que el, cada país es, eh, está preparado para ello. A lo mejor primero habrá que preparar una infraestructura eh, para poder introducir según qué cosas. Entonces, eh, todo será muy gradual. La transición en este respecto va a ser muy gradual. No va a ser de la noche y de la mañana. Hay gente que piensa, por ejemplo, que un día nos levantaremos y dejaremos de usar el dinero. Pues no, hay bastante preparación para hacer antes. Tenemos que tener infraestructura para poder producir la abundancia que necesitamos, etcétera, etcétera, antes de que podamos eliminar el uso del dinero. Aquello también será eh, gradual, ¿no? Y lo, lo de lo de el sistema nervioso humano, ¿no? Que esto también es una fantástico metáfora, ¿no? Que bueno, metáfora, es, es real, ¿no? Que el, el, si, hay, si tienes una infección, el cuerpo no se sienta y dice, bueno, vamos a ver cuántos anticuerpos enviamos. ¿Podemos permitirnos, tenemos dinero para mandar anticuerpos? No, van y ya está. Y esto es lo que sería una economía basada en recursos. Hay sequía, eh, enseguida hay, hay eh, medidas eh, preparadas, una contingencia preparada para asegurar de que pueden tener agua. Hay un terremoto, lo mismo, que ¿okay? o sea que nada de tener que pedir bomberos de México para los incendios en California que he visto estoy, que es lo más irónico con los problemas que tienen los mexicanos en Estados Unidos, pero van ahí a ayudar con los incendios. Es maravilloso y en realidad es como tendría que ser porque la polución y el quemar de tanta tanta cosa en California va a afectar la clima también, que la clima es de todo el planeta, no solo de California. Entonces, ese es nuestro propio interés. Ahí entramos en lo que se llama el egoísmo funcional, que quiere decir que yo mejoro tu vida, porque así haciéndolo, mejoro la mía. Y esto es no sé lo si que... Si... Perdón, No sé Victor. si el capítulo profundiza en esto más adelante, pero esta cuestión de la toma de decisiones actual a través de la política, los políticos no actúan en base a, a la verdad, sino únicamente están enfocados en manipular la información que existe, ya que ellos saben que la mayoría de las personas no tienen el tiempo o, o, tienen, o incluso eh, por cuestión de apatía no investigan sobre cuáles son las, los trasfondos o los contextos completos de las diferentes situaciones que que se presentan en cada sociedad y por este lado, pues ellos únicamente se enfocan en manipular la información. Sí. Y, y, y lo que es lamentable también es que la mayoría del tiempo que los vemos hablando, dando discursos, están criticando a la oposición. Están en el poder o no están en el poder. Al, al, al enemigo hay que criticarle eh, pasar mentiras cosas así para desprestigiarles y en vez de decir, mira, tenemos un problema de pandemia, necesitamos unirnos todos y estar de acuerdo lo han politizado lo han, lo han cambiado a una cosa de que nosotros estamos correctos y ustedes están equivocados y, y así, así no nos llegamos a ninguna, ninguna parte bien, es un baile inútil es un baile inútil así es, el gobierno Buscando cómo a hacer ver que está manipulando la información para hacer pensar a la gente que están haciendo perfectamente bien las cosas. Y, y la oposición, pues, buscando, el, manipulando igual la información para hacer pensar que, está, que el gobierno está haciendo todo mal. Y en una economía basada en recursos cuando hay una diferencia por ejemplo, entre científicos, que serían científicos, técnicos, ingenieros, estas serían la, las profesiones que pueden ayudar a aportar mucho a, a la sociedad. Si, por ejemplo, están diseñando algo nuevo o están, vamos a decir, vamos ahora con el caso de la, de la pandemia, que... En vez de estar 25.000 laboratorios haciendo diferentes pruebas y no en buena comunicación entre ellos, en una economía basada en cursos, todos los laboratorios estarían conectados. Y sabiendo lo que está pasando, los desarrollos que hay, los avances que hay, las soluciones que encuentran, y no habría toda esta confusión de que si una medicación sirve o no sirve, que si la ventilación ha matado o no ha matado a la gente. Todo este tipo de ruido desaparecería. Tendríamos información y sabremos que está que es cierto, que no es manipulado. Porque no habría intereses criados como hoy en día que, que, que provoca este tipo de, de comportamiento. Es tanto más eficiente. Tanto más eficiente. Di de, de también que en una economía basada en recursos no habríamos llegado a semejante punto. Tendríamos material. Primero, Habremos recuperado el entorno. No tenemos esto de talar los bosques, que uh, quita el, el entorno a los animales, entonces los animales se acercan más a las ciudades. Bueno, todo esto de la transmisión a través de la, ¿cómo se llama? Zo zoonosis. Hola, sí. Zoonosis. Gracias, Germán. Um, esto, vamos, de, de así como lo tenemos ahora a esto y tendríamos equipos de medicación preparados, de, de protección preparados. Sabríamos cuando hay un brote nuevo, un virus nuevo, no como ahora que están en duda de si sí, China dijo o no dijo a tiempo. Es que es una absoluta locura cuando estamos hablando del bienestar de todo el planeta, no de un país. Entonces, realmente tenemos que entender que los, los problemas son globales y las soluciones tienen que ser globales y, y coordinados a través de, de, de la tecnología que tenemos para estar al día de lo que está pasando y saber cómo podemos salir de los problemas. Bueno, vamos. Con, con lo que enlazo con lo del sistema y con la, con la metáfora de si estaba nervioso ¿no? Eh, la Tierra es un sistema y un conjunto de sus sistemas y eh, nosotros como parte, con eh, pues la metáfora del sistema nervioso, es como mantener una homeostasis. Tú si estás corriendo, tu cuerpo demanda más sangre, eh, a, través de, a través del oxígeno, bueno, pues, pues, eh, pues perdón, eh, a través del sanguíneo, pues se demanda más oxígeno. ¿no? Pues lo mismo sucedería, por ejemplo, cuando un recurso está escaseando. Si está escaseando un recurso, pues se envía una señal directamente a todos de materiales o, o, o las fábricas donde, donde se realicen eh, este producto para, para advertir de que estás escaseando ese producto. Entonces, no se puede seguir extrayendo o, o, o se tiene que buscar una alternativa. Por ejemplo, sería una señal automática, se automatizaría. No haría falta a este comité, ¿no?, de, de como sucede hoy en día. Es decir, que pasa un problema y hay un hay, lo que ha dicho tú, ¿no? Eh, avisan demasiado tarde. Luego, otros que, por su cuenta, eh, están haciendo, como es una empresa privada, pues hacen una vacuna, eh, pero que no les piden que por lo que he dicho antes del espionaje corporativo que tienen que tener pues, si no pierden dinero etcétera si alguien eh, saca antes la vacuna hay como una carrera ¿no? entonces digamos que, que eso se ahorraría porque estaría todo automatizado en ese sistema global que es, que, que es necesario monitorearlo y esto no, no debería asustarnos porque ya está sucediendo el monitoreo de, del clima, de, de los recursos, etcétera. Lo que necesitamos es un que ese monitoreo se es para el bienestar social y proteger el equilibrio sostenible. ¿no? Exacto. Entonces, si sale esta autostasis del planeta, es decir, ese equilibrio sostenible, entonces se, se avisan, se, se llegan las notificaciones, pues a todo el mundo, que eh, estaría disponible a través de Internet. Por el sistema de correlación, vamos. Por ejemplo, de correlación. Exacto. Seguimos no con el libro. <ríe> Se seguimos nada más con el libro. mencionar que, que esa palabra de estasis, que hace mucho que no la escuchaba y me gustó muchísimo cuando vi el video de Trump, donde la explicaba como una como la definición psicológica que es, dentro de ese concepto, el principal motivo por el que no podíamos trascender este o porque la mayoría de las personas oponían resistencia al cambio. Sí, esa parte es muy buena, la verdad. Vamos a ver. Eh, Germán, ¿te apetece leer? Son vale. dos pasos más para lo de um, la toma de decisiones. Muy bien. Vale. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué propósito deseamos que cumpla nuestra cultura? Como la necesidad de dinero habrá sido superada y la nueva misión será el bienestar de todas las personas junto con la protección del medio ambiente. Las respuestas se obtendrán muy fácilmente. La respuesta es aire y agua limpias, tierra fértil, comida nutritiva y abundante, medios de transporte eficientes, educación relevante y continuamente actualizada, buena atención médica, interacción social constructiva y ciudades funcionales para cumplir estos y otros fines. Entonces, representaría un enfoque más humanitario y significativo para formar una civilización que no estaría basada simplemente en la opinión de una u otra facción. Mientras ocurre nuestra transición a un proceso de gobierno de asuntos humanos completamente cibernético, nuevas tecnologías pueden ser instaladas de forma tal que eviten por completo el error humano. Estas máquinas proveerán información en lugar de ofrecer simples opiniones, reduciendo considerablemente la influencia de prejuicios y elementos irracionales o emociones en la forma en que son manejados los asuntos. De esta forma, las personas tendrían un rol cada vez menos importante en la toma de decisiones y la sociedad trabajaría basada en la inteligencia artificial. La toma de decisiones la harían las máquinas para manejar de forma óptima todos los recursos, sirviendo al bien común. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, bueno, es más o menos lo que, lo que estábamos eh, comentando antes, ¿no? Que, que si vemos en realidad... Sí, Su, ¿querías decir algo? Sí, es que estaba hablando y tenía el micrófono mutado. <risa> Yo decía que me encanta la pregunta al principio, ¿no? ¿Qué, qué propósito queremos que cumpla la cultura? Y pues todo esto del bienestar de todas las personas, protección del medio ambiente, aire y agua limpias tierra fértil, etcétera, etc., y la educación relevante. Y, y también este ambiente, este entorno de no tener miedo de que nos pueden robar, eh, el, quitar todo el estrés del día a día que vi, vivimos todos hoy. Una mentalidad mucho más relajada, mucho más colaborativa. Ugh tan diferente a, a lo que tenemos actualmente, ¿no? Víctor, ¿querías decir algo? Te, ah, te vi levantar la mano y pensé que querías decir algo. Ah, estaba viviendo. David, David. Sí, es eh, muy importante que, digamos, eh, ¿cómo, te, ¿cómo lo pondría? Pues que... Este cúmulo de llegar a decisiones al ser liberadas, en este caso de los humanos, y serían ya eh, serían controladas por las máquinas, hay que verlo como algo que es repetitivo, ¿verdad? Es repetitivo por un lado y cambiante por el otro. Pero, por supuesto, una máquina con suficiente capacidad de procesamiento puede adaptar las decisiones de manera automatizada en base a esos cambios, ¿okay? muy por encima de caprichos o intereses particulares de cierto sector, que es lo que actualmente sucede en todo el mundo. Inclusive las tradiciones influyen en eso. El día que salga el sol, que no sale el sol, que tiene que llover, que esto y lo otro. Entonces, todas estas cosas evidentemente eh, serán desplazadas, ¿verdad? Eh, por supuesto, de una manera transicional, no va a ser de la noche a la mañana, como cortar un árbol, no esto es algo que va a tomar más tiempo, y cada día debemos prepararnos, tanto los que ya conocemos el proyecto Venus, como los nuevos y a los que querramos invitar a formar parte, porque considero yo, y bueno, creo que todos estamos de acuerdo de que este es, digamos, el próximo paso evolutivo para la humanidad. Sí, eh, yo quería añadir, que, que, que lo que decía que lo que decía su blog ¿no? de, de, de cómo ya que la pregunta que debemos hacernos de qué propósito deseamos que cumpla nuestra cultura y podemos diseñar esa infraestructura y, y una vez eh, es que me, me adelantaría al tema que viene a continuación que son, son las leyes pero pero una vez ya creada eh, podemos es es que no quiero adelantarme a lo que viene después, porque eh, esto que lo explico mucho mejor. Pero podemos crear, eh, sabemos cuáles son los mecanismos que generan la violencia y, por ende, podemos evitarla. Podemos verla como una enfermedad, eh, solo que su vector de transmisión es económico y es cultural y eh, que, que radica básicamente en la desigualdad, ¿no? y, y podemos crear una cultura de paz, o sea una cultura de cuidado una economía basada en recursos en la que ya la propia infraestructura eh, provee de todos los mecanismos necesarios en los que las personas se desarrollen lo mejor posible es decir donde no haya eh, refuerzos hacia la violencia eh, ni comportamientos aberrantes sino todo lo contrario sino hacia interacciones sociales eh, que, eh, constructivas creativas y los si no, pues, expresores en la actualidad, ¿no? Y conociéndolo, conociéndolo eh, eso se puede automatizar. Es decir, eh, porque, porque la cobertura de las necesidades humanas, si, si se cubren esas necesidades tanto vitales como sociales, como creativas, etcétera, pues no se, no se tiene por qué legislar de alguna forma. Pero es que ya me estoy adelantando a lo que viene a continuación. ¿Puedo decir algo? Claro, claro, sí. sí. Por supuesto, no, adelante. ¿Sí te la crees? Bueno, yo, como es, como es mi primer día y estoy escuchando todo esto por primera vez, realmente no estoy del todo de acuerdo con vosotros. Me pasa que la automatización me parece bien y me parece fundamental en, para muchísimas cosas, pero también creo uh -huh. que el hombre tiene un punto sutil que puede llegar a que quizás. Eh, florezca o, o germine mejor una planta. No lo sé, porque creo que también está, eh, bueno, en los grandes cultivos que tenemos ahora, esto no, pero aquí en, en casa que mi madre cultiva, eh, yo estoy segura de que su, el punto que ella tiene, la forma de, de tratarlas, de regarlas, es, es muy importante para luego la producción que obtiene. Y luego también me da me da miedo eh, yo por ejemplo no he querido poner el pago a través del móvil porque no sé tengo un poco de miedo a que me controlen a que y, y sé que me controlan y que sé que saben todo lo que hago pero y sin embargo sigo teniendo miedo a esto y entonces de esta manera mmm, estaría completamente controlada no podría ocurrir que perdiera la libertad ya te, te doy el paso. Bueno, sí. sí que sí. Yo creo que es, es muy normal sentirte como te sientes y, y pensar como piensas, porque creo que a todos nos pasa al principio. Eh, yo quería decirte que una frase que me gusta siempre recordar, que, que dice que nuestra percepción de la realidad es directamente pro proporcional a la cantidad de información que hemos recibido en todas nuestras vidas. Tu padre, tus abuelos, tú, nosotros, todo el mundo uh, piensa de acuerdo a la cantidad de información que ha recibido. Entonces, puede que sea muy cierto lo que dices, que las plantas necesitan el cuidado humano y todo, pero los humanos no siempre hemos estado aquí. La Tierra ha existido desde hace mucho tiempo y han, han habido bosques, han habido eras glaciales, ha ido y ha venido la vida. Lo, lo que importa es que ahora eh, estamos poniendo en peligro uh, nuestra, nuestra supervivencia y de los animales, que, que, que mucha gente tanto quisiera cuidarlos, el medio ambiente en sí. Entonces, como te dije, es muy normal sentirse así. Lo, lo, lo que... quiero que Views Project es algo mejor de lo que hay ahora, porque si tú dices que te sentirías controlada, no creo que sería tanto como el control que, que, que está ahorita, y, y que es un control mal intencionado, para, diseñado para esclavizar a la mayoría de la población, para que unos cuantos tengan uh, lo, lo que quieran tener. Entonces, me parece que por ahí va el asunto. La verdad es que hoy la impresión que tenemos... Ah, David, querías decir algo. Sí. Eh, muchas de las cosas que expresa Carmen, eh, tú lo estás viendo en función a lo que estás viviendo ahorita, que es lo correcto. Acuérdate que la propuesta del proyecto Venus es para un futuro cercano y donde todas las personas que de alguna u otra manera interactúen allí, van a tener una forma de pensar y actuar diferente. Eso no es ahorita, ahorita estamos aprendiendo, ¿verdad?, a conocerlo. Y es muy cierto, ahorita en la actualidad, como comentaba Jay, y previamente lo dijiste tú de una manera, estamos siendo controlados de una u otra manera, en mayor o en menor escala lo estamos, eso es así. Pero la idea del Proyecto Venus es, es en una sociedad donde la tecnología primero no va a afectar la vida privada, sino simplemente lo que son asuntos comunes y sociales hasta cierto punto serán automatizados. Pero la privacidad de cada quien va a existir igual, me explico. Y los deseos y las cosas que quiera hacer cada quien lo vas a poder hacer con mayor libertad. Pero todavía no estamos allí, estamos en ese proceso. Exacto. Muy bien explicado, David. Gracias. Bueno, el y... tema es como han dicho Quiero los comentar. otros. Ay, a ver, pero que Víctor hable y luego Germán. ¿Sí? <ríe> y luego yo. Adelante, Víctor. Ah, bueno, de, igual también respondiendo a, a Carmen, eh, lo, que, como, lo que comentaste de que eh, tu mamá le gusta la agricultura y el, el cultivar su propio jardín, eh, eso, me, eso me recuerda a que, pues o algo, una idea que tengo yo de la EBR es que el, la, el objetivo de que los cultivos se hagan de forma masiva es que no falte alimento para nadie, en primer lugar. Y, es, y, pero, y si ya no tenemos que cultivar nuestros propios alimentos, entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Y ahí es donde entran los, los, los gustos, ahí es donde entra lo que realmente nos gusta y queremos hacer. Es decir, a lo mejor tu mamá consigue cultivar eh, papa, papa, maíz o diferentes cinco tipos de cultivos, y, y esos son los que ella va a poder eh, disfrutar el cultivarlos y el, y el crearlos. Sin embargo, si otros cinco cultivos no los pudo cultivar, para eso va a estar la producción masiva de alimentos para que ella no le falte absolutamente ningún alimento en su dieta y al mismo tiempo pueda disfrutar de, de su pasatiempo, de su gusto, que es cultivar su jardín, que ahora va a poder hacerlo y que cualquier persona que hoy en día no tiene el tiempo para hacerlo porque tiene, está absorbido por la economía, por el trabajo, en, en una EBR, en una economía basada en recursos, va a poder disfrutar de, los, de, de tanto como lo hace ahora tu mamá e incluso va a, poder, va, a poder, va a ser más fácil la interacción y la comunicación para poder compartir esos gustos de, ya sea de agricultura o de cualquier otro. Eh, eso es lo que se me vino a la mente por, de lo que comentaste de tu mamá y de hecho me recuerda también a la mía porque a la mía también le gusta mucho cultivar sus, sus, bueno. su, su agricultura. y ella ya está jubilada y ahorita tiene más tiempo para hacerlo y yo, aunque yo quisiera estar con ella para, para que me enseñara más al respecto, no puedo porque yo todavía no soy, no, no tengo ese, esa libertad o esa pensión que ella tiene y en cambio en una EBR podemos tenemos el tiempo para compartir incluso más con nuestra familia y seres queridos. Y bueno, eso es lo que se me vino a la mente de lo que comentaste del cultivo y de lo del control este, bueno, lo, la, lo que yo tengo entendido del Proyecto Venus es que ese, sistem esta sistematización va enfocada a darnos, pues, seguridad con respecto a los climas, a asegurarnos el abastecimiento de alimentos, necesidades básicas, y, de, y en, ningún en ningún momento aquí, me parece que no lo especificó, pero yo lo he visto en varias informaciones oficiales de Venus Project, donde especifican este sistema, no va a incursionar en la toma de decisiones personales, va a, pro, va a proporcionarte toda la información para que tú tomes la decisión correcta, a diferencia de hoy en día, donde recibimos la información que al mercado le conviene más que recibamos. Y, uh -huh. y además, y, y hoy en día, pues está mal y lo que ya mencionaron ahí los demás, que hoy en día la información que recibimos está mal intencionada, y en un MR, la información que recibimos tiene el propósito de que tomemos personalmente las mejores decisiones. Estoy impresionada con las respuestas hoy, ¿eh? Chicos, os estáis espléndidos. Germán, venga. Sí, no, iba a, eh, lo mismo que, que ha dicho Víctor, es decir, que, que cada persona se podría desarrollar eh, como, eh, con, dependiendo de sus gustos cambiantes, si lo que le gusta es fin pintar, pintar, eh, cultivar, o hacer deporte, o la astronomía, etcétera, cualquier, cualquier cosa que, que, que como quiera desarrollarse plenamente y como más le satisfaga, sin la, como decía antes David, sin, sin las cadenas del trabajo actual, hoy en día. Y en cuanto a la, a, la, a la llegada de llegan a las decisiones, se re, eh, refirió más a escala, a mega escala. Es decir, a tu vida personal, a cómo la vivas, nadie te tiene que decir cómo tienes que vivirla ni cómo debes vivirla, etc. De, de hecho, eh, hoy en día la información de, de los datos que, que almacenan a través de internet, etcétera es, es una información que cada vez que nos bajamos una aplicación eh, le damos autorización para que accedan a cierta información para vendernos productos, básicamente. Y a gran escala, pues, para vender para influir políticamente o para mantener la hegemonía de los grupos privilegiados. Eh, en una sociedad en la que ya no hay intereses económicos, de por medio, de, en, la, en la que no hay dinero, no tienes que vender nada. Entonces, sería eh, socialmente ofensivo eh, que, eh, rastrear la vida de las personas. Sería, sería eso lo último que sería. Lo que, lo que hacemos es eh, tener información, sobre los recursos que, que existen en planta para a, a, a asegurarnos esa homeostasis, esa, esa sostenibilidad. Pero sobre la vida personal de, la, de las personas, eh, en absoluto, cada persona se desarrolla como quiera. Tú puedes tener, por ejemplo, eh, la domótica, la información, por ejemplo, eh, en tu casa, de tus gustos, de qué es lo que te gusta a ti, la música que te, que te gusta a ti, el clima, etcétera pues eso sí se puede ajustar, pero únicamente sería para ti, ajustado aquí ti, ¿sabes? Eh, no, no tendríamos la sociedad que tenemos. ¿sabes? Sí, sí, interrumpo cuando quieras. Perdonad, es que también eh, vivimos en una sociedad que yo veo que hay muchos tipos de personas y que hay, hay personas que necesitan alimentarse de la vida de los otros. Luego, las personas que ven Tele5, por ejemplo, yo conozco, Tele5 aquí en España es un, una televisión de cotilleos que hablan solo de, las, de la vida de los otros. A mí la vida de los otros, sinceramente, no, no me interesa lo más mínimo, eh, más que en el punto que son mis amigos y, y me intereso por sus vidas de una forma sana. Pero aquí hay gente que le gusta mucho esto. Entonces, en este, en este mundo, en teoría no tendrían cabida. Como, bueno, no sé si es que me estoy yendo de tema. Si me estoy yendo de tema, me lo dejo. Pero veo que toda esa gente va a poner mucha oposición para llegar a todo esto, porque a esa gente no le interesa. Okay. Bueno, eh, según teoría... Una... Eh, adelante, Perdón. ¿qué eh, Adelante, Jesús que seguro que querías hablar antes. <risa> ok. Um, sí, el, el... Hay, una, hay una cosa que... Se, se aprende o se absorbe, se, se asimila, eh, normalmente bastante... Bueno, no quiero decir ni Italia ni pronto, porque todo el mundo lo hace diferente. Pero hay, que, hay una cosa que hay que entender, que la forma que pens que pensamos se produce por el entorno en que estamos. Y una de las bases del proyecto Venus, o de Venus Project, es que tenemos que cambiar el entorno y producir un entorno, crear un entorno que provoca comportamientos positivos, apropiados hacia la sociedad. Y esto es a través de la educación, desde chiquitín, y a través de lo que vemos en la televisión. Entonces, todo este tipo de programa de cotilleo, eh, las películas de violencia... Todas estas cosas que vemos nos influyen, queremos o no nos influyen. Estos hay que erradicarlas. Podemos tener entretenimiento que nos da de comer al cerebro. En vez de estupidizarnos, nos puede hacer crecer. Y todas estas telenovelas y dramas y cosas estas... no. Poco a poco, a través de estos programas, podemos ir introduciendo nuevos conceptos, nuevos ideas, nuevos valores, y tardará. Y habrá gente que resistirá pero cuando logramos una ciudad, por ejemplo, o quieren también, hay un plan para construir un centro para eh, la gestión de los recursos, cuando tenemos esto construido, tenemos gente viviendo ahí, que la eh, gente de afuera puede venir a visitarlo y ver que hay un cambio, que realmente se puede vivir de otra manera, ya poco a poco se expanderá la idea. Esto es, el, esto es como se espera que salga, ¿no? el, porque el, la, el futuro no lo podemos el 100%, evidentemente, puede pasar muchas cosas. Um, entonces, es una mentalidad muy diferente lo del futuro. Es una mentalidad que tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, no, no tendremos envidias, todo esto, porque muchas de estas envidias vienen también por la, porque Fulana tiene tal cosa y yo no lo tengo. Y miren sí. los zapatos de la otra, ¿qué coño importan los zapatos? Zapatos con tacón alto, tacón bal, el, el vestido con el escote y todas estas. Oh, a mí, me, yo encuentro muy difícil ahora hablar con según qué gente, porque ya no me interesa este tipo de cosa. No me satisface, no me, no me hace crecer. Entonces, pues a medida que nos vamos conociendo más personas que, que queremos cambiar de forma de pensar, poco a poco lo lograremos. Y los que se quedan atrás, se quedarán atrás. La oportunidad para unirse estará siempre. Pero si no quieren, nadie les va a obligar. Y un día o otro se van a morir. ¿no? ya está. Germán, <tener> <ia> ¿qué ibas a decir tú? Sí, pero, eh, algo menos trágico. <ríe> <r bebé> lo trágico <ríe> es que ponerán sin saber lo que han perdido. Sí, eh, <r bebé> claro, eh, cada representación cultural debe de y más social en el que se desarrolla. Y hay que pensar que que, pues, hay un programa en tele5 que se llama Sálvame, que, que hay muchos formatos de ese programa y es de, es, es como de famosos museos, ¿no? Así de... Tal. Hay que... hay que, <ríe> que me estoy... Me puedo ir muy con las ramas, ¿eh? Pero ese programa se llama Sálvame y creo que no es casualidad. Esto es especulación, ¿vale? Ponerlo todo en, entre interrogantes, pero tenéis que pensar a qué responde ese programa... Y ¿Hacia qué público está orientado? Eh, sálvame de la soledad. Realmente rellenar un espacio en el que te sientes acompañado, ¿sabes? Cosa que, que eso, que eso se, se refleja en el público que, que lo ve, que normalmente suelen ser señoras ya mayores y que suelen estar, estar la tarde solas. Entonces, a lo mejor lo que necesitan es acompañamiento. Eh, ese tipo de programas eh, tenderán a desaparecer si esas necesidades están cubiertas y por otras interacciones sociales mucho más nutridas. Por ejemplo, las películas de zombies eh, tienen un, un, un espectro que refleja muy bien lo que es la sociedad. ¿no? Es decir, que el enemigo en sí mismo son las, las propias personas cuando lo que quieren reflejar en, en una época de guerra. No, no es tanto la trama en todo, sino es cuando los recursos escasean los, los seres humanos se vuelven brutales. ¿no? Y entonces reflejan en cada época eh, un, un problema diferente. ¿no? Eh, hoy en día tenemos todo lo apocalíptico pues con el cambio climático. Eh, en los 80 y en los 90 había muchas películas de vampiros pues, porque por empezó a transmitirse el SIDA, etcétera, y ese miedo. Entonces, todas las representaciones, representaciones culturales reflejan más o menos lo que eh, está pasando por esa época. Eh, por decirlo de alguna forma, los directores de cine o directoras o cualquier eh, persona creativa que trabaja en los medios, eh, yo lo veo como un jardinero que está plantando unas semillas pero que luego no sabe lo que va a crecer. Las planta con una idea pero luego no sabe cómo va a salir de esa forma. De alguna forma. Eh, poniéndolo poniéndolo de una forma muy, muy bruta, Y así sucede con la cultura, Decir, bueno, yo, yo voy a hacer este producto. Hostia, pues tiene resultados. Lo ve muchísima gente. ¿Pues qué? ¿Por qué tanta gente de fútbol? ¿Por qué tanta gente está viendo Sálvame? Uy, pues a lo mejor es que no. Eso le rellena su, su, su vida. Porque hay fanáticos, porque hay ¿Por porque hay chavales de barrio que se van, de, de, se gastan todo todo lo que han ganado en un mes, para irse a, a pegar con los del equipo contrario. Se recorren kilómetros y kilómetros, porque a lo mejor eso es lo que les da, les da un, un sentimiento de valía. Entonces hay que, hay que tener en cuenta qué espacios está rellenando esa, esa, esa alienación, porque en realidad es una... La, yo, yo lo llamo violencia cultural, bueno, yo no, John Galtur, que es el creador del término, él decía que la violencia estructural es la alienación, la desigualdad y la pobreza, la violencia directa es la física, la sexual, etc. y la violencia cultural es la que, legitima, la que legitima, perdón, refuerza, normaliza e invisibiliza tanto la estructural como la directa. Entonces la alienación es que te dan unos productos o te dan una información en las que no te hacen pensar y la que la gente no se moviliza, no te hace eh, eh, enfrentarte. A, al poder o, o, o, o luchar contra la hegemonía o, o transformarlo o, o crear un sistema que deje obsoleto. ¿sí? A través de esa alienación. Yo lo, para mí eso es una violencia estructural. Entonces a la gente la mantienen así. ¿Para qué? Para rellenarles esa soledad. ¿sí? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Muy interesante. Muy interesante, Germán. Como siempre. Lo del tipo de de que creo que no es ninguna locura a ver, que, sea, que se llama así. <risa> Muy bien. Bueno, también, comentar... eh, también con la privacidad, perdón, una cosita, también con lo de la privacidad, eh, si la gente está, como te digo, tiene las necesidades cubiertas, etcétera, y tiene acceso a una educación constructiva, eh, pues no necesitaría, no sería esa cultura. Boller que meterse en la vida ajena, porque tendría una vida plena, podría desarrollar su vida plena, ¿para qué investigar a la persona? Claro. La vida de los famosos interesa es, eh, principalmente eh, a, la, a la clase obrera eh, y es, es imaginarse, es, eh, esos eh, las Por, vive, claro. La gente vive, creo que la palabra es vicariamente. O lo estoy traduciendo vicariamente. La gente vive vicariamente a través de la gente famoso. A veces lo estoy traduciendo bien la palabra, vicariously, en inglés. Pero un momentito. bueno, sí, sí. sí. Bueno, lo hice por lo de psicología, ¿no? A Indi agitarios. Perdona, indirectamente. ¡Ja, <risa> Indirectamente. Yo estaba inventando una palabra ahí. <ríe> indirectamente. Viven a través de los ricos y famosos indirectamente. De cierta forma se satisface ver que el, el rey tal y el príncipe y la señora... Cuando te lo pones a pensar, o cuando lo estudias, la gente que tenemos de modelos son realmente muy vacíos. Muchos de ellos. Uh, toda esta gente del, de la prensa amarilla. Y es, muy, es triste es muy triste, que si fulana ha pegado con la otra, que si se han insultado, que si ya no se hablan, que se si han cambiado de pareja otra vez, y, y a nosotros que nos, nos beneficia saber esto, lo que nos interesa es eh, otras cosas, o nos debería interesar, y en, en, en a ver, en... ah, he perdido el libro, porque iba a tomar una frase del libro, y lo he cerrado, ah, ¿dónde está? Aquí. Um, a ver, sí, la toma de decisiones la haría, lo harían la ma las máquinas para manejar de forma óptima todos los recu recursos sirviendo al bien común. Entonces, volviendo a, a lo que tú decides de tu mamá, que le gusta eh, hacer sus verduras y plantar sus plantas y tal, lo puede hacer sin ningún problema. Ella puede tener su huerto y además tendrá acceso a los productos que necesitas, se necesita un bote de nutrientes, no lo tendrás que pagar, puede ir a un centro de acceso y, y cogerlo o que lo, que lo traigan a casa con un dron, si es un bote, por ejemplo, lo puede traer un dron o puede tener por tubo de vacío, por debajo de la tierra, ni siquiera tendrá que salir de su casa y, y, y la tierra sabrá que no está intoxicado por pesticidas y cosas estas y la y, Pero tu mamá, por muy buena voluntad que tiene, no va a poder, como dijo eh, Víctor, no va a po poder producir suficiente para todo el mundo. Entonces, hay que tener, no sé si has visto alguna vez un torre hidropónico. ¿Sabes no. lo que es la hidroponía? La hidroponía es un sistema de cultivo donde se utiliza como el 70 o el 80% menos de agua no, las plantas no están en la tierra, están en, el, en agua con nutrientes y el agua circula. Uh -huh. Y esto se automatiza. Si buscas en YouTube hidroponía automatizada esto se automatiza, se hace en torres y si es una torre de 18 metros cuadrados, de 18 pisos, o 18 por 18, equivale a 1.800 en la tierra. Entonces, Utilizando este método de automatización, ya la gente no tiene que doblarse la espalda para recoger la fruta y verdura eh, en grandes cantidades, eh, se, protege de la, de la, de los se protege de los insectos, entonces no necesita pesticidas, está protegido del viento, de las tormentas, de los hielos y todo esto y se puede producir una cantidad muy grande por, eh, por las necesidades de la población. Y por sensores, se sabe cuántos nutrientes hace falta meter en el agua que circula para dar los nutrientes a las plantas. Que es lo mismo que hace tu mamá, pero a nivel mucho más grande. Mucho más Ajá. grande. Y si tu mamá el día de mañana no quiere plantar más, quiere empezar a pintar, puede ir al centro de acceso y coger los materiales que necesita para pintar y, sin ningún, y tendrá una amplia selección de cosas, porque yo antes pintaba y las cosas son carísimas uh -huh. que compras un pincel y si quieres un pincel buena, de buena calidad te puede costar muy carito y lo potes y pintura y hay una selección grandísima de cosas que puedes comprar, pero tienes que tener una fortuna, pero en una economía basada en recursos, todo esto estaría a mano, ¿no? Bueno, estamos divagando mucho yo estoy divagando mucho Yo me tengo Pasamos... que ¿no? Y sí. nos vemos la próxima semana. Ah, Nuevamente, muchas gracias a todos por favor, de esta, esta hora de, de mucha reflexión y de, y de un poco de. que siempre me da esperanza <ríe> escuchar las, las, las. todas las cuestiones del Proyecto Ajá. Venus. Y gracias. Y qué bueno que ahora hubo varios. Y, y, y ojalá que nos puedas acompañar también la próxima semana, Carmen, porque. No, <ríe> este, cuando. Nos, tenemos la oportunidad de explicar cualquier cuestión, es cuando or, ordenamos nuestras ideas y, sí. y más claro nos queda, incluso de lo que lo teníamos nosotros mismos. Sí. Bien dicho. Muy bien, bien. dicho. Hasta, adiós. Chao. Un gusto tenerte otra Bye. vez con nosotros. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta la semana que viene. Gracias, Besos. adiós. Chao. Pues sí. Um... Si queréis podemos seguir leyendo el libro sobre las leyes o ya que tenemos a, a Carmen con cosas que quiere preguntar, podemos seguir con temas un poco más abiertos como vosotros mismos. Es un momento bueno para dejar el libro porque empezaríamos una nueva parte del, del capítulo y si no, pues vosotros mismos, ¿qué queréis hacer? O si tenéis hambre, que yo estoy empezando a tener hambre, ¿eh? no he cenado todavía, <ríe> si tenéis hambre os tenéis que ir, también podemos... Dejadlo para ahora y nos vemos la semana que viene. ¿Qué hacemos? Que pregunte. Que pregunte, okay. Carmen, a ver en cómo la ayudamos. Bueno, yo prometo para la semana que viene traerme los <risa> capítulos leídos, los que lleváis hasta ahora, porque parece que estoy un poco... y os agradezco muchísimo que me hayáis aclarado. Realmente no tengo más dudas ahora mismo. Sí que hay cosas que me suenan extrañas y es... Quizás el comienzo, ¿no? los primeros pasos que vosotros decís. Sí, L leyendo el libro te ayudará mucho. Uh, y en cualquier momento, como estamos en Skype y estamos en Messenger, si tienes una pregunta, lo puedes dejar aquí mismo en el chat de, de Skype para que todo el mundo participe en la respuesta. ¿Ok? Así que no te cortes. Y sí, estás sí. a punto de empezar un viaje muy, muy bonito, muy bonito, con mucho por aprender y disfrutar de aprenderlo. Sí, ya que puedo hacer una pregunta, me ha claro, surgido claro. ahora, has dicho que había sido una conferencia. Luego, ¿hay conferencias del proyecto Venus o Venus, como decís vosotros? ¿En España? Sí. Yo soy, que yo sepa, soy más o menos la única persona que da conferencias, que está colaborando directamente con The Venus Project, por lo menos. Y no he hecho uno este año ni el año pasado en España, pero hace dos años, o a lo mejor eran tres años, fui a Murcia. Pero no estoy en una posición de poder ir por mi cuenta. Necesito una invitación y que me paguen los gastos. No pido un hotel grande, con un hotel limpio y chiquitito, me va bien. Y la, los gastos, o sea, el pasaje y la comida y nada más. Y normalmente, normalmente... El tema de una retribución para mí depende, depende del tamaño de la organización que me invita. Uh -huh. he hecho pagado y he hecho gratuitos. Así que si tú sabes de un sitio en Albacete donde, por ejemplo, un, un, una universidad... o Germán organizó una proyección en Madrid una vez en una herbolistería, ¿te acuerdas, Germán? Esta herbolistería en Madrid que tenía arriba un, un espacio donde dejaban que la gente hicieran estas cosas. Que hicimos una predicción de, de choices out, ¿no? La elección es nuestra. O fue paraíso y predicción. La, la elección es nuestra. Eh, la elección es nuestra, creo. Sí, la elección eh, es nuestra. Pero creo que ahí, hicimos, ahí hicimos dos, creo. Eh, eh, ¿O no? Sí, ahí hicimos dos. ¿No? Paraíso y predicción también. Pues no me acuerdo. Yo a la herbolistería solo fui una vez. Paraíso y predicción no era... Eh, para aquel sitio en Matadero, que en el último momento nos negaron y tuvieron... ¡Ah, oh, fue terrible! Teníamos acordado con un sitio en, en Matadero, en Madrid, para hacer una proyección que creo que era para la y dos días antes dijeron que no, porque el ordenador, el, el coordinador, le vino un telele conspiranoico, no, porque esta gente son unos cultistas, no sé qué, y Germán y los chicos tuvieron que moverse para buscar un sitio, y habíamos hecho carteles y todo, ¿habíais ido a hacer un, un pegar carteles y todo? Sí, porque sí, sí. sí, Y luego, no, pero no fue en el matadero. En el matadero eh, eh, va por, por, pedimos la información y sí se puede hacer, pero creo que tienes que alquilar el espacio y cuesta una pasta. Era, sí. eso, fue, eso fue en un centro social, en la tabacalera. Eh, ah, la tabacalera, sí, la, perdona, sí, la tabacalera. En realidad fue porque, eh, eh, bueno, por unos rollos que de falta de información que tuvimos y, y bueno, pero conseguimos eh, en dos días apañar otro sitio, en Valeta, ¿Sí? en el gimnasio. Y tuvimos un montón de gente y fue muy divertido. Sí, Hicimos... sí, sí. Una sesión de preguntas y respuestas después que nos sentamos todos en un círculo y era un círculo grande. Pero es que luego eh, lo que pasa en todos los eventos que, por lo menos en los que yo estaba en Madrid, eh, siempre que, que se hace una proyección, eh, luego eh, se acaba, el sitio tiene que cerrar. Entonces sí. continuamos eh, yendo a un bar porque es lo único que está abierto y, y donde nos podemos sentar. Y, y... Y bueno, y comimos y como hay gente de... ¿sabes? etcétera, ¿sabes? Pues, a lo mejor es que para la gente se siente en el parque, pues <risa> con sí. con eh, pero bueno, sí, siempre siempre, siempre, sal, siempre sal, Sí. Así que sí. si sabes de algún sitio, nos pegamos un saltito al y cuando pasa esta pandemia. Sí, pues, nos pegamos un saltito sí, a Albacete, organizamos algo ahí. Muy bien. Sí, aquí hay muchos sitios. Lo único que ahora no es momento. No, exacto, exacto. Bueno, chicos, sí. al final mi estómago me está diciendo, come, come, come, así que voy a tener que ir a cenar. Uh, ha sido muy divertido la reunión de hoy. Me he disfrutado. Ah, ah, y como dijo David, está muy bien, creo que fue David, que está muy bien que tenemos. No, Víctor. ...que tenemos gente nueva porque nos pone a prueba... ...con cómo explicamos las cosas y... ...así que estás muy bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias por darme la sí, bienvenida. No. Sí. Seguiremos con la, el capítulo 10 la semana que viene, entonces... ...que es la parte que toca las leyes... ...que son inútiles... Uh, ...y que, vamos a ver qué tipo de leyes realmente necesitamos... ...y nos vemos en el mismo sitio, a la misma hora... La semana que viene y que todos pasen una buena semana hasta entonces. Igualmente, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. chao. Ups, Carmen se cayó.